Videoblog número 72, hablando sobre mejorar propuestas comerciales. Negocios en digital 1025.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 Eh, pues les cuento, les comparto las experiencias, anécdotas aprendizajes que tenemos en el día a día dentro de la agencia bueno, y eh, ya saben siempre, siempre, siempre hacerles la cordial invitación a que si sí, eh, el ambiente eh, de negocios ha cambiado no y a veces ya tener esas reuniones comerciales, el acercarse a nuevos potenciales clientes como antes lo hacíamos, antes de pandemia, eh, ha cambiado completamente, de hecho en el episodio del podcast del, de esta semana, uno no, no del podcast, sino de uno de los... Eh que vamos a sacar hablamos sobre esta temática con estadísticas incluso no entonces si es que esto ha cambiado obviamente la generación de potenciales clientes generar negocio con nuevos clientes resulta cada vez más complicado no más difícil esto es lo que nosotros eh, ayudamos a que los profesionales adquieran nuevas habilidades para generar esa confianza tener la posibilidad de manera inteligente de manera honesta de ir creando nuevas conversaciones no en la cual tú puedas acercarte a profesionales que tomadores de decisiones como CEOs, gerentes de ventas, de marketing, en fin, para que, de recursos humanos, de adquisiciones, en fin, lo que sea, para que tú puedas generar esa confianza, hacerte, eh, pues digamos, una autoridad dentro de tu sector y pues crear negocios nuevos. ¿no? Esto es lo que nosotros eh, enseñamos en Leads for Sales. Nuestra mentoría top de y completa e integral que a lo largo de 10 intensas semanas les acompañamos en este proceso. Así que echarle un vistazo a katiaman.com/slash mentorías. Bueno. Dentro del videoblog de Katia, este, hemos estado trabajando esta semana sobre las propuestas comerciales. Y es que ha sido un reto, es un reto en realidad ir mejorando esa propuesta comercial. Siempre tenemos, yo tengo como varias versiones, la primera versión. Luego, ah, podemos mejorar en esta segunda versión. Ah, no, pero es que nos falta aquello. Y aún así, yo creo que todo es perfectible y todo es mejorable, ¿no? Entonces. Eh, eh, me encantó mucho, bueno, y parte de esta de este proceso de mejora continuo es estarse capacitando constantemente, eh, descubriendo nuevas técnicas, eh, estudios y todo. Y bueno, parte, de hecho ya les les dejo en las referencias del podcast eh, parte de las cosas que hemos ya hablado y es como, por ejemplo, cómo plasmar estos siete elementos exitosos para contar historias como lo hace Disney, ¿no? Um, que era, pues, si ustedes no, no, se, no se olvidan, fue pues el personaje que tiene un problema, que tiene un guía, que le ayuda, que le propone un plan, que ejecute esa acción para evitar el fracaso y conseguir el éxito. ¿Cómo lo puedes plasmar en una propuesta? ¿Cómo a través de esa propuesta también tienes un proceso fijo en el cual primero tienes que informar, luego tienes que generar confianza, luego tienes que provocar momento emociones porque sólo así las emociones son las que provocan las acciones ¿no? y adicional tomar en cuenta que me he pasado escuchando algunos eh, vídeos de tdx eh, de hecho voy a sacar un episodio del podcast hablando un poco más sobre la economía conductual que me ha parecido interesante tomando en cuenta también la psicología de los precios tanto en estrategias Sí, como por ejemplo, y que también voy a hablar en algún otro episodio del podcast sobre el hermano feo y la estrategia que ya hemos hablado, también les digo en las notas del podcast, el bueno, el malo y el feo. Sí, que incluso es una película, ¿no? pero que nos ayuda y va muy de la mano con esta economía conductual que está basada en muchos, digamos, experimentos y cómo en realidad nuestra visión pues, nos juega nos juega, que es digamos la que más desarrollamos, nos hace cometer errores, errores que, eh, que, que, que viene así, o sea, y, y los, los eh, hacemos repetidamente. El utilizar esto, es decir, cómo los seres humanos actuamos, Cómo nos conducimos en diferentes escenarios con diferentes propuestas, cuando hacemos diferentes comparativas. Esto es también lo que nosotros estamos planteando o mejorando dentro de nuestras propuestas, aplicando diferentes de estas estrategias para probar, ¿sí? Para, para, para probar cómo nos va. Esto es básicamente lo que hemos trabajado en esta semana adicional del monitoreo del networking en LinkedIn optimización de las campañas los KPIs que hacemos siempre cada semana y como digo cada semana es un reto dentro de las entrevistas del video podcast hemos eh, conversado con tres maravillosos profesionales el uno es un español Pedro Carrillo él es este pues CEO de Genius que es una eh, plataforma muy interesante, ¿no? Y él, con él hablamos sobre cómo hacer niños emprendedores. Él está lanzando esta propuesta que me pareció súper, súper interesante. Luego eh, hablamos con el doctor Alfonso Ríos, empresario y catedrático mexicano. Hablamos con él sobre la tecnología técnica. Perdón, tecnología educativa de constructiva disruptiva, que parecía un trabalenguas, pero en realidad un hombre muy experimentado de la cátedra, pero también, pues, empresario. Y así que esto es, esto es lo bonito, ¿no? No solo quedarse en la cátedra, sino aplicarlo a nivel empresarial y muy, muy importante todo lo que él nos comentó. Así que les invito a que escuchen esta esta entrevista luego está hablamos con edgar varela él es autor de libros mexicano con él hablamos sobre cómo ser un gerente sin estudios ahí nos dio algunos de los insights que encontraremos en su libro así que muy muy interesante muy recomendadas estas entrevistas así que sin más espero que pues puedan hacer los deberes vayan reinventándose eh, sobre lo que están haciendo es importante medir por eso es el tema de los KPIs e incluso eh, lo que no se mide no crece no dentro de esto también tengo pendiente desarrollar eh, o hablar sobre las OKRs, que es muy interesante pero bueno en fin en todo caso gracias por estar ahí si saben que este contenido si saben que estas experiencias a alguien le puede servir compartan a ese jefe ese compañero ese amigo ese socio que puede estar ahí al otro lado no y pues gracias dejar sus valoraciones de cinco estrellas en el podcast ya saben que esto nos ayuda un montón si están en el formato de vídeo en youtube puedes suscribirse también y estar en contacto con nosotros. Nos encanta que estén al otro lado. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chau, chau.